Y justamente las torpezas que tiene Alfa. ¿Me entendés? Porque mucho dice: es la, gente lo, la, la gente lo banca porque dice él es genuino. Sí, es genuino, pero también es torpe, es mal educado, es imperativo, es déspota, es prepotente. Entonces, sí, la, la gente... Porque lo banca o no, no debe todo ver el vivo perdón, Todo eso quedó expuesto, Mariano. La gente sabe que es gordofóbico, lo ha dicho él. Él dijo que las mujeres después de los 40 no sirven para nada. Bueno, entonces no, no hay no, no, gente, no, no, no, Laura. Que los los está, gordos no sé quién, Está ¿quién? El call center, entonces, no hay gente. ¿Qué crees bueno, Yo decir? El quiero aclarar lo del call center. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan de la vieja historia de Selina Rusia? Selina Rusia, claro. Ahí, ahí claro, personalmente claro. tuve un problema bastante grande en ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque. Yo fui de las que habló del tema en ese momento y se enojó Celina. Celina, recordemos que ganó y todo sí, lo demás. Sí, el en ese momento existían los call centers. Un call center dispara un montón de llamados, como si acá fuera voto Mariano, voto, voto al 99 Hoy en día eso ya no existe. Quiero aclarar esto del punto de vista, porque estuve averiguando, mm. cuando en, en, en el Gran Hermano quien controla los votos ve que aparecen votos anónimos, te intenté a quien fuera, lo, lo para. Porque se nota que eso es un fraude. Eso no quita. Pero igual cobran. Verá. Es un fraude, pero. No, no, no, no, no. No, no computan los eso. votos, pero no sí se que... Decir que hay una persona controlando uno a uno los sí. votos? No, uno a uno, uno. Solo, son como operaciones. no. Son cooperaciones. No, me lo mostraron. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Eso no quita que Alfa, antes de entrar a la Cámara, creó una estrategia increíble en el afuera. ¿Cuál? Ninguno ¿cuál? de los que. Claro, ninguno de los que están adentro, antes de entrar, ¿qué hizo?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 y todo ese grupete y sobre todo él se dieron cuenta que esta semana el peligro para Alfa estaba en Maxi y el Cone que lo querían sacar ¿se acuerdan que hubo sí, estrategias? Sí, y sobre sí, sí. todo el Cone que pasó? está en placa mm. si no lo sacan ahora es más fácil sacar a Ariel o sea, a futuro, que lograron el, el objetivo cone. lograron el objetivo por eso digo a mí me dicen que no que es imposible que hay millones de votos me lo explicaron mil veces me mostraron entonces bueno, aquí a quien tenemos? al cómplice de Alfa oh, oh, no, oh, oh, ahí oh, lo, lo reconoce ahí está ¿cuántos eh, armado Sin Diente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 fanáticos de alfa sí. que están viendo el juego desde su casa sí. y obviamente están participando y se empezaron a armar grupos ya sea en las redes sociales de whatsapp en los cuales se empezaron a armar gente del interior del país de córdoba hay muchos del sur del país todo gente Bien, pero qué, del interior. La la, que son. Apoyando Alfa. Apoyando no Alfa. Apoyando Alfa. Votar. alfa. Sí. Y yo, desde mi WhatsApp, lo que voy, WhatsApp? voy haciendo es viendo el juego desde ¿De afuera y jugando tanto como es, los verdadero. chicos juegan es dentro de la casa. Yo estoy jugando afuera de la casa. Porque eso está permitido. Yo comité ética. Voy no a buscar un comité si no ética lo porque me parece, no puedo creer. Pero es como dice Laura, perdón, Mago. Es, está Asociación planeado, ilícita, ¿no es cierto? Pero está planeado sí. fuera de la casa con Alfa. Pero está permitido. Pero, más allá que esté permitido. Perdón, perdón, perdón. perdón. Alpha, yo esto? pregunto. Sí. A ver, yo hablé con Alfa y Alfa me dijo, Pablo, yo voy a entrar a divertirme ah, ahí está. porque yo quería entrar a la casa de Gran Hermano. Pero me no cuenta. ¿Qué quiere decir? Y por eso. Quiero que me ayudes. Pero pará, pará. Me dice, quiero que me ayudes. Y yo le dije, bueno. ¿Qué querés que hay? Y me dice, bueno, fíjate de estar en las galas. Empiezo a ir a las galas. En todas las galas, con mi cartel qué Que muchos dirán, ¿suma no suma? Bueno, sumaba. ¿Por qué sumaba? Porque hoy por hoy, por ejemplo, yo estando acá en Mar del Plata, el no poder ir al programa, puedo estar enviando mensajes, y que la gente ahora me empiecen a preguntar o a consultar, Mago, ¿a quién bien, votamos? Mago, perdón, ¿a quién votamos? Pero y, yo voy, a ver, y yo voy diciendo... Gonzalito sí, eh, sí, con eh, eh. mostró imágenes y hizo simple. Una, una denuncia que vos estás haciéndole descuento a las personas que van a tu teatro y que te muestran que votaron... ¿no es un es beneficio. Va, va, va, a ver... No, ¿Cómo no que perdón, no se puede? para para para. ¿Cómo que no se puede? Perdón, perdón, perdón no, perdón. No es que no a ver, vamos no, a aclarar no se puede. Misery, Vamos a es aclarar que esto, es ¿Tres en Pero, a ver Déjenme en aclarar sí, Déjenme queridos, en aclarar lo Yo lo que hice fue A la gente que quería venir a ver mi espectáculo <risa> le hacía un beneficio de un 30% de descuento si mostraban no. en su celular que votaban, por ejemplo, Ariel al 9009. Perdón, acá lo tengo, perdón, ¿Qué? porque yo ayer estuve en la arribada Ay, Qué pelusa, ¿eh? Miren, Qué pelusa, Ariel al 9.009, 30% de descuento a ¿Ah, de la entrada. Si votan, votaban si vota en su momento. Ariel No, a no ah, está por ahí. Claro, la es la de que peluche. Yo sí, sí, sí, sí, sí. no lo banco, Mago? chicos. A ver, son campañas que uno hace. Un marketing espectacular. Yo Ju estoy eh? sí. jugando. Te felicito. Pero después lo critican a Fedebal a jean Carlos Paz. Esto no, esto no. Voy a aclararlo. Esto me gustó mucho. Quiero decir lo siguiente: más allá de todo, el resto de los participantes no tienen personajes mediáticos que lo ayuden afuera pues son desconocidos y además alfa este lo bancó hasta Bizarra. Yeah, no, no porque lo hubiera organizado no porque, porque, sí protide, organizado. Pero, no, pero porque gustó el per... el principio. no no pero gustó el personaje en principio y ya pero ya él está. no lo organizó ah, okay, ya esto ya lo organizó, organizó alfa de antemano claro claro que lo organizó y bueno, chicos, acá, no no no para para para acá acá no organizó nada a ver acá no organizó nada Alfa entró a divertirse a la casa, sí. él no está haciendo ningún personaje, él es auténtico, yo lo conozco hace más de nueve años que nos conocemos, no compartimos reuniones y ah. listo. Y lo Él lo está disfrutando, yo desde afuera lo que hago es jugar como participante, que uno participa mandando mensajes porque es un juego... ¿Para que mi amigo siga en la casa y que pueda parte. llegar a la final? Pero tenés toda una organización. No, ¿qué organización? Y todos y si esos los grupos de WhatsApp... ¿Cómo voy seguro. a tener pero, eh, a ver, pero... pero, todos esos grupos de sí. WhatsApp que te preguntan a vos a quién, ¿A quién votar, sí, vos sí. votás la orden, una una ceta, vos ceta. dijiste voten sí. a Halcón. Pero bueno, estás obligada a votar al que yo sí, digo. Que Vos todo. me preguntás, si yo Pero te no digo, mal, mirá, no, a Alfa sí. le gustaría que se quede tal persona. Y listo. Y lo que hace la gente es votar, y bueno, y hay alfa no, para rato. No, eso se llama Está perfecto, re válido. No, en el bailando con Paula y Peter. ¿Vos te crees que la FAN con, con Flor Viña, con claro, Mica Vicente, sí, que que no, no se organizaba? Pero no, no, no había reglas. En esta visión mediática es... que tiene el mago. No, no a... y Aparte no había reglas. La gente, a ver, los participantes antes de entrar, Esto no podían. Bueno, pero no podían contar si entraban a la casa. Íntimo, no, ¿cómo ¿pero? que no? Pero el mago no es íntimo de Alfa. ¿Cómo que no? Oh, sí, no, María, no, no mí, pues. bueno, el sí, tema, no, sí. lo, lo que yo noto es que primero, eh, Pablo, no, no nos estás haciendo honesto en este punto. Alfa no para de mandar directivas desde adentro de la casa exclusivamente a vos. Eso no podés negarlo. Habla, y comien. Sí, y también. Perfecto, ok, ok. A ver, él le habla a la cámara. Él le habla a, a la cámara. Habla porque y también y ha hace referencia. O sea. Dale. Sí, dice, mago sin diente, no es... sí, vos, vos por favor, vos. bueno, no pecado, estoy no, haciendo no, lo que, pero a ver. No, no, es, es un juego, entonces yo estoy... Es un juego dispar y que también le estamos haciendo creer a la gente jugando. que tiene aguante y lo único que tienen es poderío económico no, para poder... Y sí, pero pará, pará, pará, pará, pero las personas que votan, pero pará, pará, pará los que votan son seres humanos que están claro. mandando mensajes, y la, no es una máquina, son seres humanos... No sé, Permitime dudar, eso. ahora me haces dudar, caballero, yo te estaba creyendo, pero me parece que cuando habló de poder económico... Digo, y sobre todo con un juego que hay tanta guita, permitime dudar, ¿eh? no sé de dónde saldrán los fondos y los votos, por sobre todas es... las cosas, pero mira si no empiezan a dar tarjetas. La, la gente manda vote. un mensaje. Yo puedo pensar que ustedes le dan sí. o no tarjetas sin para que estén votando ah, pero, también. Pero, pero para, donde para, para, para, para, para. para. El teléfono. Pero, a ver, a ver, a ver, ¿cómo le voy a cargar el teléfono? Ustedes están ah, haciendo no una historia vos, de algo que es tan simple, a... porque es simple esto. A ver, acá se empezaron a armar clubes de fans que yo tengo los nombres. Alfistas, alfinistas, todos por alfa, <risa> alfa a la final. Son grupos, de, son grupos de 40 personas, de 45 personas. Hay un grupo que tiene 28 personas de wow, Córdoba. Wow, son todos córdobeses wow, montón, y, y los y, tengo en el WhatsApp, que mandan el, el Entonces, Pablo, de... ¿y por qué Mariano Capralona sí. dijo que Alfa te, te prometió a vos la mitad del premio? ¡Epa! Oh. No sé porque lo dijo, él va a tener que aclarar lo que dice, lo porque a mí, yo no no tengo la menor no, idea. No, mucha a mí, coincidencia, Alfa, claro. Pablo. No, me, no es, me va a dar nada, nada. yo no le pedí nada. Trabajo, es, es mucha coincidencia, hay gran premio, sí. la dedicación, el trabajo, tu amistad, es como que... Te... Sí, es, es todo extremadamente turbio, así que Mago, no vas a seguir atentos a este, a este tema, pero bueno, te pero agradecemos este móvil también a vos, María. Ojalá, manden alfa, los espero en el teatro ah, dale, dale, de dale. martes a domingo, que gracias a Petón que me contrató estoy todos los días. Petón. <risa> Chau, un victoria. Pero aparte, claro, dejó el otro Una organización Muy tremenda, armado. Mariano. No me si hubieras tenido eso, quizás te quedabas en la casa. <risa> no, lo tuvo, Francisco, exactamente lo mismo que el Mago Sin dientes, nada más con otro personaje bastante... Sin galera. Quién? sin galera. No lo quiero nombrar. Nobralo. Ay, ¿por ¿quién? ¿quién? No sí, lo, lo conocen, que traía Canje a todos los programas. ¿Quién? ¿Quién? Que le daba, Leo, le gritaba. Claro. ¿Quién? No sé, UNA... Ah, cosa. ¿Qué terminó? Ah, OK, Y bueno, lo dejamos ah, ahí. Gracias. Ah, Qué cosa. Por ahí, por NO puedo creer. Te quiero una cosa. Estamos en el verano y te voy a decir una cosa muy importante.